muy buenas tardes familia franco nuevamente aquí en esta sesión personalidad de sufram y hoy tenemos gala de dos compañeras que le dan sentido nuevamente a lo que es este reconocimiento a lo que es el homenaje en la que franco pues destaca la participación de nuestras compañeras que le dan el fondo a toda la comunidad históricamente con el, la solidez y la sencillez que les caracteriza. Quiero dar la bienvenida tanto a Miss Elvira, Miss Elvira Gutiérrez Chávez, que está con nosotros. Y también la profesora Rosalba Chávez González, quienes ahora vamos a presentar. Si gustan, ir abriendo sus cámaras, mises, bienvenidas sean. Y vamos a dar inicio, si ustedes me permiten, presentando a cada una de ellas. Miss Elvira. Si nos hace gala de abrir su cámara para hacerle su presentación. Ok, vamos a, a presentar a mi Elvira Si nos escucha mi Elvira mi Rosalba. Ok, tenemos ya aquí a mi Rosalba, parece. El profesor. Ah, ok, adelante. Vamos a presentarlas. La profesora Elvira, Elvira Gutiérrez Chávez, cuenta con 53 años. Es vecina de Cuautitlán Iscali desde prácticamente su, su nacimiento. A los 11 años estuvo ya en, en lo que es la parte de Cuautitlán Iscali. Ella es originaria de Jalisco. Y en esta situación, en el valle de Cuautitlán Iscali, donde ahora ella hace gala de participación en nuestra comunidad de Ufram Norte. Bueno, es, sus estudios los desarrolla en el Instituto Politécnico Nacional con una especialidad en ingeniería ambiental. Ella es ingeniero química industrial y tiene toda la experiencia para haber generado procesos de extracción de aceites para plantas medicinales. Actualmente estudia herbolaria, tiene una amplia experiencia, sobre todo en la cátedra, desde el nivel medio superior. Ella tiene la experiencia desde 1990 en materias del área de matemáticas, psicología, física, biología, química. El área de ciencias ha sido abordada por ella con gran éxito. Ella ha estado en diferentes colegios como el CONALEP, el Colegio Fray Bartolomé de las Casas, el Colegio Bosques del Lago, el Cusi y obviamente nos engalan haciendo parte de nuestro plantel. Desde 1996 que ingresó a UFRAM, la familia UFRAM se engalana, recibiéndola en el área de química y después de ahí se ha ido expandiendo y ha formado generaciones y generaciones. Ella también ha tenido la experiencia de la parte empresarial, la parte de la producción, en la elaboración de cremas, pomadas, a partir de plantas medicinales. Sin más ni más, bienvenida Miss Elvira. Si gusta abrir su cámara para también recibir a nuestra compañera Rosalba. Ahora me engalana también presentarles a Miss Rosalba. Perdón, Vic, perdón, me interrumpa tantito. Vic, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos. Adelante. Eh, Miss Elvira tiene ahorita problemas con su cámara, estoy asistiendo okay. este, via remota. Entonces, si gustas, eh, pasamos con Miss Rosalba en lo que. Eh, Mi Elvira puede conectarse con la cámara. Como siempre saben, te este, falla este asunto. Elvira, si gusta abrir su cámara, por favor, para que Víctor la presente. Gracias. Gracias, Mis. Vean ustedes la calidad de personajes que nos acompañan. Mi Rosalba Chávez González. Mi Rosalba es licenciada en informática por el Tecnológico de Tlalnepantla. ¿Ella? Cursó la maestría en Administración de Telecomunicaciones en el CAD, el Centro de Alta Dirección. También ella tiene certificaciones de Microsoft Office, de Adobe, de HP, de AutoCAD, toda la experiencia del mundo, la cual la ha plasmado en cada una de las generaciones en las cuales ha representado en los diferentes colegios. Ella ha tenido a su cargo ser docente de asignatura desde el 2008 en nuestra Universidad Franco-Mexicana del Campus Norte. Ella también ha sido coordinadora académica del propio CAT, donde estudió su maestría, ¿cierto, Miss? Su trayectoria nos ha dado la, el, el soporte y mantenimiento en sistemas en, en, en el System House de México. Ha sido analista programador en Seguros Monterrey. Cierto. también le ha dado soporte y mantenimiento a equipos de, de cómputo y de redes en la Universidad del Valle de México, y ella inicia la docencia desde el, desde el 2003, su experiencia es amplia, ha participado en colegios como el CUSI, el Leon Tolstoy, o FRAM, obviamente, donde es parte de este equipo, eh, ha trabajado en la Universidad de Insurgentes, en el Instituto Politécnico de Cuautitlán, Iscali, y obviamente en el CAT. Pues sin más ni más, ambas bienvenidas. Se ve que la emoción está al rojo vivo por querer participar. Este es su espacio. Nuevamente al público que nos acompaña, les agradecemos porque vamos a conocer de ellas y les vamos a dar la oportunidad de que nos den esa experiencia por la cual están pasando y el galanar lo que es esta comunidad UFRA. Más tarde nos permitiremos ir leyendo las participaciones de muchos de los que ustedes han tocado no solamente en enseñanza sino les han tocado la vida y el corazón entonces si gustan por favor ustedes me dicen quién quiere empezar mi selvira mi rosalba duelo de titanes quién nos dice adelante pues, Elvira. gracias es un honor la verdad estar con ustedes nunca pensé que me fueran a llamar para hablar delante de de la familia pues a mí me da mucho gusto y, y la verdad sí son varios años de experiencia desde mis 1996 hasta ahorita, pues en, a lo largo de este tiempo han nacido mis hijos y ya están grandes y por ejemplo he visto los hijos de otras personas, a los hijos de Miss Leti, los conozco desde que están bebecitos, de hecho a, hace pocos años le di clases a los hijos de Miss Rosalba y también ya ahorita están en la universidad, este… Son cosas que pasan, son experiencias que uno vive. Y hace ratito estábamos platicando, pues precisamente una niña de aquí de Encomienda me dijo el otro día, Miss, es que usted le dio clases a mi papá y le recomendó que fuera IQB, algo así me dijo. Le digo, ay, discúlpame mi reina, pero... Tendría que ver la foto de tu papá para recordarme de él, porque pues son tantos los niños que vemos que así caras, caras, caras, pues no, no lo reconocemos. Gracias por invitarme. No, Miss, al contrario, más que el agradecimiento es este gusto por conocer quienes dan la cara, quienes hacemos que la responsabilidad sea compartida, no solamente en la parte académica y ahorita que mencionaba este, este re, reto educativo de ahora no solamente haber tenido alumnos, sino los hijos de los alumnos. Le preguntaremos a mi Rosalba, parte de esta emoción de ir creciendo, de, del histórico que se ha generado por, desde que empezó en la cátedra, ¿qué, qué le significó el hecho de decir voy a pisar un aula, voy a atender un grupo y voy a tocar almas? Cuéntenos, Miss. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Híjole, pues fue un reto muy grande. Eh, primero el nerviosismo porque era algo nuevo. Eh, siempre me dediqué a trabajar en empresa, algo completamente diferente. Empecé a trabajar en la docencia porque nacieron mis hijos. Y el ser docente me permitía estar con ellos. Eso era lo más, lo más importante, ¿no? Porque en empresa tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida Entonces, el ser docente me ha permitido estar cerca de mis hijos, verlos crecer, acompañarlos y como mencionaba mi Selvira, ¿no? Este, también ser su maestra, que en determinado momento llega a ser un conflicto, y este, y también haber, este, podido trabajar con, con el hijo de mi Selvira, también fue mi alumno, entonces, pues ahí nos genera experiencias a las dos muy bonitas, eh, como maestras, como mamás, ¿no? Porque luego nos ponemos a platicar de, de lo que pasaba, ¿no? pero algo muy bonito, la docencia en, en cuanto a mi experiencia, ¿no? Un área muy dócil, como usted menciona, ¿no? Estar trabajando con personas, estarlas formando, es un reto, porque nos tocan niños completamente diferentes, entonces tenemos que ir acoplando la manera de, de trabajar con ellos y de lograr el aprendizaje, ¿no? Sería eso. Qué interesante. Y en otras personalidades hemos compartido la, la pregunta obligada de cuando recibimos este factor humano, donde a veces nos piden las planeaciones, los exámenes, este rigor como, como educador, pero de repente te confrontas con esa parte emocional, donde todo lo que venías planeando se queda atrás y hoy tienes que atender por ese lenguaje no verbal, donde tienes 10, 20, 30, 40 alumnos y focalizas a uno donde de repente te le acercas y a lo mejor con un toque en el hombro, él sabe que estás presente, y posteriormente vas a darle esa atención. ¿Qué experiencia les han dejado en este caso? La cantidad de vidas que les han significado que a la vuelta del tiempo se las encuentren y les digas, mi Rosalba, mi Selvira, o a lo mejor tiene les dicen por su nombre, sino tenían una etiqueta de que eran su maestra de este estilo. Adelante, mi mis Elvira, mi Rosalón. Profesor, es que te encuentras de todo. Hay niños que te platican hasta las intimidades de los papás. Sí, es, es la verdad. Sí. sí. Y te, eh, dices, Ay, ¿qué le contesto? no? Pero así son, así son los niños. O que te dicen, no, pues es que mi papá es muy enojado, entonces no quiero que llegue a la casa. O este, como hace poquito, cuando estábamos haciendo los exámenes en línea, eh, estaba... O el niño, mamá, ¿qué era esto? Mamá, ¿qué era aquello? Sí, sí. eh, y le digo, Rodrigo, Rodrigo. Ay, perdón, mis no apagué el micrófono. <ríe> Entonces, pues, son cosas que te deja. O otro niño que estábamos haciendo, era clases presenciales, estábamos haciendo el examen y me acerco y estaba con su teléfono. Así. Y le digo, ¿qué estás viendo, hijo? Le digo, pues, estoy viendo un un video de que me está explicando lo que todo que a usted no le entiendo porque todas las clases que usted me da yo no les entiendo nada y digo, ah, muy bien hijo haz tu examen así, hazlo ojalá lo pases son cosas que pasan y pues ni modo, no no, no somos monedita de oro, no lo pasó, lógico el, el chamaquito, pero le entendía más a la, a la persona que estaba aquí que, que a mí muy interesante, mi Rosalba bueno, pues es una satisfacción muy grande eh, que luego te puedas encontrar a exalumnos, ¿no? Y te saluden y se acuerden de ti. En lugares menos eh, que el menos te imagines te los encuentras, ¿no? En plazas comerciales, en centro comer en, en vacaciones porque incluso me tocó, yo salgo de vacaciones cada fin de año con mi familia y me encontré a alumnos con toda su familia, ¿no? Entonces es bonito que te reconozcan y que te digan, me acuerdo cómo me exigía, este, que no me gustaba esto, no me gustaba aquello, pero ya terminó una carrera, ¿no? Entonces, para nosotros como docentes, creo que esa es una satisfacción muy grande y te das cuenta, ¿no? Que lo que estás haciendo, vas bien, que tenemos que mejorar, sí, eso es siempre, porque las generaciones que tenemos ahorita son muy diferentes, pero sobre la marcha, ¿no? Tenemos que ir haciendo ajustes eh, con la finalidad, ¿no? De dar lo mejor de nosotros para que ellos aprendan. Y puedan sobresalir en cualquier área que escojan, ¿no? Pero eso es lo importante, el reconocimiento que te dan ellos y también algunos papás, ¿no? Porque también te, te los encuentras y es bonito, ¿no? Que reconozcan el, el trabajo que hiciste con sus hijos. Interesante. Esta, esta parte que tocaban hace un momento que de repente nos confrontamos con la parte virtual. La pandemia llega y de repente nos dice, ¿sabes qué? A recapacitar. Y digo, no solamente recapacitar en tecnología, en uso, de, sino recapacitar cuál ha sido mi función. Si cuando los tengo presenciales a cuando los tengo en línea, el poderles captar, como dice mi Silvira, el que ahora tengan a alguien más que nos está ayudando y ahora la facilidad de la tecnología. No tanto el sentirte como alguien que te vayan a suplir sino que alguien en su momento te vaya a complementar. Y va una pregunta mutua. Ustedes son compañeras de trabajo, ¿cierto? sí. Sí. Este, este punch que nos da el hecho de, de convivir y decir, oye, ¿cómo te va a contar alumno? alumna? Oye, ¿cómo le has hecho para este sentido? Oye, ¿qué experiencia nos pueden regalar? Vamos a empezar hoy con mi Rosalba, donde nos diga, y les hagan recordar a los compañeros, cuando de pronto les pueden decir, se parece a mi Selvira, ya va a ser lo mismo que ella. de seguro se comunica, ¿no? ¿Por qué no es como ella? Este, me gusta más su clase. Ejemplos. Adelante, mi Rosalba. Sí nos ha llegado a pasar, pero algo que tenemos ahí en UFRAM es que hay mucha comunicación entre nosotros como docentes y nos compartimos la manera en la que trabajamos con los grupos y la, identificar aquellos alumnos que tienen ciertos detalles, pero ese comportamiento es el mismo en todas las materias, nos permite a nosotros irnos retroalimentando. Entonces, eh, ya platicamos cómo es en cada una de las materias lo que nos ha funcionado. Y ya lo empezamos a implementar. Entonces, eso nos ha ayudado a mejorar, en este caso, el trabajo, ¿no? Con este tipo de, de alumnos. Y sí llegan a decirte, ¿no? Es que mi servira sí me deja. Y no solamente mi servira, ¿eh? ¿eh? Con cualquier profesor siempre te dicen, es que fulanita sí nos deja. ¿Usted por qué no? O es al revés. Pero pues ya sabemos que tenemos que manejarlo de diferente manera para que los chicos se den cuenta que cada uno de nosotros tiene una manera de trabajar pero que estamos en constante comunicación y nos compartimos ideas y, este, y diferentes tips para que este, pues para sacarlos adelante, ¿no? Más que nada es eso. Qué interesante, Miss Elvira. Mira, profe este, como dijo mi Rosalba, acá estamos muy unidos todos los profesores, todos nos, todos nos platicamos, pero ¿qué crees? Que todos somos diferentes. O sea, acá mis Irene y Miss Rosalba son las rudas. Y yo, la verdad, yo no puedo serla. A mí se empiezan a portar mal y la verdad me da risa. <risa> eh, una anécdota que, que les estaba, este bueno, que a mí, la verdad de lo personal, a lo mejor ustedes dicen, ay, pero a mí me da risa. Tenía yo los ni chiquitines de primero, de prim de secundaria, así, chiquitos, chiquitos, nos llegaron ese año bien chiquititos. Y, y nada más te distraías un poquito y, y se hacían, bolita, bolita. Y volteaba a decir todos los, bueno, eran muchos, cinco o seis niños ahí hechos bolita. A ver niños, ya, compórtense. Y, y de nuevo trabajaban y bolita, bolita, y todos bolita, dijo, ah, bueno, ya me agarraron, ya me agarraron. Y hacen su bolita y les digo yo, bolita, bolita, y voy y me les encima. <ríe> La última <ríe> vez que lo hicieron, no volvieron a hacer bolita, bolita. Lógico, no me les dejé caer con todo el peso, pero les dio risa, pero también se quedaron así como oh, oh, oh. <ríe> y sirvió porque jamás volvieron a hacer su bolita, bolita. Sí. Fíjate, fíjate que ese comentario que haces, mi Elvira, donde enriquece el que nosotros mimetizamos esa emoción que a veces, digo, mencionabas las rudas, etcétera, nos etiquetan, de hecho, los chicos formamos parte de su vida y te puedo asegurar que ahorita van a empezar a llegar los comentarios de recuerdo a la Miss porque es la que me ponía en mi lugar o en su momento uh -huh. daba el espacio para que preguntáramos cosas Hoy la recuerdo porque gracias a ella decidí estudiar. Quienes, quienes no llegan a una escuela diciendo, área de ciencias, área de informática, y de repente, hijo, voy a reprobar. Típico, ¿no? Porque aparte viene el histórico, si te da mi Rosalba o te da mi Selvira, de una vez te voy a decir, vas a reprobar, ¿sí? la vas a sufrir, sí. compañero. Y ¿sabes sí. qué es lo peor? Que mi Selvira te da dos o tres materias, o sea, te librarás a lo mejor de una, pero te la vas a encontrar en la otra. ¿no? Y mi Selvira tiene que cambiar esa careta de, de una materia a otra y, Increíblemente lo logramos. En este sentido, qué riqueza les deja a ustedes el que te tengas que mimetizar para escuchar sus emociones y te vuelvas psicóloga, doctora, abogada. Adelante, mi Silvira. Profesora, a mí los niños, no puedo decir que me gustan los niños porque luego me, me van a tomar de otra manera, me dan vida me hacen sentir joven, o sea, me gusta estar ahí con ellos, oírlos, verlos, este, no sé, me siento feliz estando con ellos, se me olvida mi vida y estoy con ellos. Muy bien, mi Rosalba. Eh, lo que pasa es que ya cuando entras a la escuela, cambias el chip y sabes es. que, este, que ya vas a tomar un papel completamente diferente ya desde que entras al salón de clases también, ¿no? Y como tú mencionas, te comportas de diferente manera con cada grupo, son alumnos completamente diferentes, y también por la materia que estás impartiendo, ¿no? Pero es algo muy bonito, como dice, como comenta Miss Elvira, este, te sientes bien, te sientes a gusto, contento, y creo yo que más que nada eso es porque te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Te gusta la, la labor de ser docente, este, y el convivir con ellos eh, te carga de energía, Puede ser positiva o negativa, ¿eh? porque puede variar dependiendo de, a veces de las situaciones que se dan, porque luego llevas tu, tu clase ya preparada y resulta algo y como mencionas, tienes que cambiar completamente ¿no? y estar adecuando. Pero es un reto también para nosotros y, y es algo bonito que, que se disfruta cuando estás frente a uno. Qué interesante. Mi Elvira, detonas algo que me llama la atención y quiero que nos escuche nuestro público ese grado de, de, de integridad que tenemos por formar a muchas generaciones. Y de repente tenemos hoy que cuidar nuestro lenguaje, cuidar nuestra actitud. Hoy tenemos eh, los, los ojos de todo mundo sobre nosotros por el qué dijo, cómo dijo. Si, si hacemos las cosas para bien, nos convertimos en sus héroes. Pero si en su momento uh -huh. hay algo que no se amolda, somos lo peor. Y en su momento llegamos a tener... Y digo lo digo con todo respeto y cariño por algunos papás que de repente somos lo mejor como educador, pero de repente es el, mi hijo es intocable, etcétera, y tienen su derecho. Y tenemos que capacitarnos en inteligencia emocional, etcétera. ¿Quieres contarnos, mis, mis Rosalba, mis Elvira, cuál ha sido tu reto para no solamente capacitarte en tu materia, sino qué especialidades has tenido que tocar en pedagogía, en didáctica, en inteligencia emocional? O sea, muchos no, no, no se dan cuenta que Detrás de, de una clase seguimos calificando y cualificando, eh, damos tiempo de nuestro sueño, se nos van nuestras comidas, pero al final, como decimos, nosotros no tenemos un producto terminado como un envase, pero sí tenemos un producto como lo que es un líder, como lo que es un posible empresario, como lo que tenemos que nos van a, a saludar siendo padres de familia, etcétera Que nos enriquece en ese sentido. Mi Rosalba, empiece usted por favor. Este, ahorita con todos los cambios y normas que se están implementando, este, sí tenemos que tener mucho cuidado si se te acerca a un niño, cómo le hablas, cómo te diriges a él, ¿no? Este, sí te ha limitado, porque antes llegaban los niños, te podían abrazar, había niños que te decían es que me siento mal, llegaban en la mañana y te decían, este, llegaban llorando porque te decían es que se estaban peleando mis papás. Entonces, este, y si te lo dicen, ¿me puedes dar un abrazo, por favor? Y se lo daba sin problema. Pero ahora tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? Y a veces sí tienes que buscar la manera, ¿no? De que decirle, no te puedo abrazar, pero te puedo escuchar. Y, este, y pues para ayudarlo a calmarse un, un poquito, ¿no? Pero este, en el caso de nosotros, o el mío en muy particular, eh, como maestra juegas diferentes papeles. Porque te ven eh, que estás como maestra pero luego te pueden llegar a contar alguna situación que tienes y tienes que dejar de lado el papel de docente o de maestra y ponerle atención al niño, ¿no? De que te interesa lo que te está diciendo y para ver de qué manera lo, lo puedes apoyar. Porque también ha pasado tanto con los adolescentes como con los chiquitos de, de secundaria, ¿no? Pero este, sí manejar muy bien la situación, ¿no? Para que él se dé cuenta que estás interesado en él, eh, que lo vas a apoyar, pero este, que no vamos a exceder ese límite que ahora ya, ya nos marca la SEP, ¿no? Bien, ¿y se Mira, profesor, nosotros, como dices, tomamos muchos cursos, nos, ahora sí yo digo, me obligan a tomar muchos cursos, porque más que lo que aprendes en los cursos, lo aprendes en tu vida personal, con la experiencia. Para mí no hay más. De cómo tratar a los niños, lógicamente ha cambiado la manera de tratarlos, antes les podías decir, monstruos, latosos, este, cosas así, ¿no? Ahorita les dices mi amor y ya, ya es acoso, entonces sí tenemos que estarnos limitando. Qué interesante, y, y digo, lo menciono por el hecho de que no, no nos limita en su momento esa creatividad que tenemos, porque de repente, ¿cuántas de ustedes no han, eh, hace rato comentaban, me los encuentro hasta en las vacaciones?, no, no, no les ha pasado que de repente uno de los alumnos les diga, Miss, la vi en los tacos. Mi maestra Rosalba y mi maestra Elvira come tacos. Mamá, el maestra Elvira, o te encuentras a la maestra apenas aguantando las bolsas y dice, mira, la Miss lleva su mandado. O sea, como diciendo muchos de los pequeñitos que decía Miss Elvira, de, de, de, que los recibes pequeñitos y de repente un día dices, ¿qué comiste? Dame de eso para también despegar como él, ¿no? Donde de, de un año para otro cambió su, su voz, cambió su postura, cambió su, su compromiso. Y, y, y de repente en descansos, la Miss jugando fútbol y de repente, hay una mujer jugando fútbol, ¿por qué porque esa parte también enseña? Y, y de repente el hecho de que digas, a mi servidora la ven como la ruda, ¿no? como la firme. Pero de repente la ven también que se muere de risa jugando básquetbol, porque a lo mejor le están diciendo, calcule la parábola Miss haga un programita para que no le falle el tiro, ¿no? O, o, o es el elemento a vencer. ¿Alguna experiencia de cuando nos tocaba en este caso a ustedes irnos de excursión, o esa responsabilidad de que me llevo 10, tienen que llegar 10 y los 10 sanos, y el no te subas, no te caigas, no te bajas, ¿no? Que parece cuando los sismos, que ahorita vamos a hablar de esa experiencia vivida, y es el me la paso en la negación, no corras no empujes, no grites, no dejes de estudiar, no, no, no, no, cuando debe ser al revés. Experiencias de ese sentido, Miss Elvira, Miss Rosalba. Pues han sido pocas las veces que hemos podido salir de paseo con los niños, pero sí, la verdad sí es... es súper agotante es pasarte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego van al baño y tienes que ir ahí afuera a esperarlos o, o se van a subir al camión y te tienes que regresar para ver si alguno no se quedó por ahí comprando o en el baño y, y se tuves al camión y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque pues es tu responsabilidad, o sea, tú no vas a disfrutar el paseo, tú vas a cuidar los niños. Es tu responsabilidad de que así como los recibiste tienes que regresarlos a los papás. No hay de otra. Mi Rosalba. Nos ha tocado cuando tenemos que acompañar a los chicos a los eventos de SESEC, eh, a cada maestro nos asignan un grupo y como sí. tú mencionas, ¿no? Con lista en mano estar viendo quién ya está, en dónde se sientan, que se comporten en el transporte, que cuando lleguen darles las indicaciones, eh, en mi caso, eh, yo desde que suben a, a camión los chicos ya saben cuáles son las reglas, ellos a lo que van se van a divertir, pero se tienen que comportar, eso es un hecho. Y ya en cuanto nos dicen que tenemos que regresar, ellos saben que yo ya los estoy esperando afuera del camión, abajo, ya nada más empiezo a contar cuántos son y listo. Y este, saben que yo no los ando correteando, porque desde el inicio ya les dije lo que tienen que hacer, pero durante el convivio es eso. Que jueguen, que se diviertan, porque es a lo que van. Pero como menciona mi Selvira, ¿no? No dejas de lado la responsabilidad que tienes, ¿no? De, de los niños y, este, y regresarlos a todos completos, ¿no? Sin ningún problema. Pero es, sí. es divertido también, porque luego en el camión tienen cada ocurrencia. Este, y te diviertes con ellos también. Sí, ahí también aprendes. Está muy interesante esta sesión que estamos dando. Los nervios que se supone tienen, no sé dónde los dejaron, pero al contrario, ya estamos como peces en el agua. Vamos a empezar a leer los, los comentarios de nuestra comunidad, la presencia que tienen. Ahí va. Tenemos a Elsa Hernández Ocadis. Saludos a mis elvira Gutiérrez Chávez y a mi Rosalba Chávez. Un placer contar con ellas dentro del cuerpo docente. Cayó la ley, señoritas. Ah, sí. Así es. Gracias. Mi directora. Gracias. <risa> Fer Pavón, buenas tardes, dice. Saludos a la Miss Elvira. Marisol Fuello, un abrazo y mi reconocimiento. Leti Soto, es cierto hay mucha comunicación en UFRAM y es gracias al trabajo de todos los docentes. Mire, también cayó la sí. ley. ¿no? Otra jefa, sí. sí. Saraí del AVI, unas excelentes profesoras. Mi total reconocimiento a ambas. Leti Soto, mi Rosy, tomó curso intensivo de caras y gestos. <risa> <risa> Salió sí. lo que comentábamos, ¿no? Sí. Cris Jiménez, dos grandes maestras. Es un gran, una gran experiencia aprender de su mano. Carely Hernández, las mejores mises de la Franco Norte, un súper saludote. Y vamos a estar leyendo más y más porque hay mucha presencia. Carely es, es exalumna. Eso. Sí, viene, es ex -alumna. viene una experiencia que ahorita mencionaban alguna de las dos cuando dijo, ah, sí, es la ley, es mi directora. Llega la fase de la supervisión, cuando de repente te dicen, vamos a checar, parece lotería, ¿no? Decían antes nuestras mamás. La planeación, tus horarios, el, el que tu uniforme, el que veas cómo les hablas, el uso de la tecnología, de repente te dicen, vamos a empezar a hacer supervisión. Y las ves que van paseando por el pasillo. ¿Alguna experiencia donde de repente tú le digas a la Miss, no sé, no quiero robarles el comentario, si nos quieren compartir de esta experiencia con sus líderes, por favor, y también se vale que entre ustedes digan, mis Elvira, oye, mi Rosalba, ¿te acuerdas de esto, Rosalva Oye, mis Elvira, esta situación, porque al final son equipo y aquí mencionan que son muy unidas. ¿eh? Adelante. Bueno, miren, es, es que la experiencia de Miss Rosy y la mía son diferentes. Sí, sí. Yo a, a mis jefas, a mis a Leti y a Elcita, las conocí, pues éramos iguales, éramos maestras. este pero ellas, lógicamente, lograron ese grado de directoras. Entonces, yo les tengo todo el cariño y toda la confianza del mundo, la verdad. Les trato, dentro de lo que puedo, de cumplir con todo lo que me piden, que no, no es todo, la verdad, pero, pero pues, eh, por eso les digo que es diferente que Rosy. Porque comenzamos juntas casi desde 1996, Leti, yo creo que unos dos o tres años antes, y él cita como uno o dos años después que yo, pero ahí vamos, las tres a la par. Ahora tu comentario, Rosy. Este, déjame decirte que he aprendido mucho de ellas. Este, son personas que cuando te equivocas te lo dicen. Mi Celsa es una maestra muy directa. Y ella te dice cuando estás en un error, tal como es, y te pide soluciones y que lo arregles. Sí. Isleti es más diplomática, te dice las cosas, eh, lo que se tiene que hacer, pero en mi caso ya sabemos cuáles son las reglas del juego, ¿no? Así como nosotros se las damos a los niños, ellas nos dicen a nosotros, para tal fecha quiero esto, esto, cómo se tiene que entregar, y demás, ¿no? Entonces, eh, pues ya no sabemos las reglas del juego, la manera de trabajar de cada una de ellas. Eh, si llegan a ir a clase, a laboratorio, cuando estamos en presencial, sin ningún problema pueden entrar ellas a, a mi clase. Este, saben que siempre tengo trabajando a los niños. Entonces, eh, la supervisión que te dan y los consejos, porque ya tienen más experiencia, al menos a mí me han servido mucho. Las dos siempre me han dicho esas caras, esos gestos, entonces, este, pues los he puesto en práctica, eh, me ha ayudado mucho para que, porque luego los niños decían, es que nos da miedo, y no, no, no debe de ser así, ¿no? Entonces, me han ayudado mucho, son unas gran, gran persona las dos, de verdad, eh, me han apoyado muchísimo, como te comentaba, yo tengo dos hijos, y cuando entré a trabajar ahí, este, a la Franco, mis hijos estaban chicos, y el apoyo que siempre tuve de ellas, que nunca me perdí ningún festival de mis hijos, porque siempre tenía la autorización y el permiso de mis jefas para poder asistir. Y sí me decían, vete, nos queda, Y hasta ellas luego se quedaban con el grupo para que yo tuviera oportunidad de, de acompañar a mis hijos. Entonces, de verdad son unas personas con un gran corazón, muy profesionistas, y te ayudan bastante dentro de tu desempeño como docente. Interesante piense que esta parte de ser comunidad franco, el hecho de pertenecer, ¿por qué no decirlo? A, a una gran familia que nos va dejando experiencias día con día que podemos caer con el cansancio, pero con el orgullo de decir un día, no un día más, sino un día de, de, de no solo éxitos, de descubrimientos y de repente, y, y, y, y lo digo en el mejor de los sentidos, los líderes, ustedes hablan de Mislet y de Miselsa, pero cuántos líderes hemos tenido y de repente los propios chicos han sido parte de esta situación en diferentes faenas. Y los chicos dejan de vernos como líderes, nos ven como uno más y de repente dicen, Miss, la quiero ver disfrazada para el concurso de Halloween, para el concurso de, de, de ofrendas. Ya viene el Día del de, de Amor, Miss, este, para la Kermés, Miss, la queremos en el equipo. Este, en la clausura hay, aguantando las lágrimas porque se les van sus peques, porque ahorita decían tengo hijos, pero diario tenemos la responsabilidad de muchos hijos de que los padres llegan y nos los entregan y, y, y con la confianza de que van los chicos con nuevas experiencias, no solo con conocimientos. Hoy nuestro reto es que no solamente damos conocimiento, o sea, no eres la, la reina nada más de los números o de los procesos, también les haces reflexionar y te hacen reflexionar a ti. Esas caras y gestos son porque empiezan a descubrir tu lenguaje no verbal, etcétera. Sí. En este sentido, ¿recuerdan alguna situación donde se quedaron con el típico, típica frase de nosotros como líderes, no? El siguiente año les vamos a ganar, porque como le dices a tus, a tus peques, híjole, nos esforzamos en tiempo, organizamos las porras, hicimos los adornos y no ganan los chicos, pero de repente tú los haces sentir, para mí son los mejores, no? ¿Qué experiencia nos pueden regalar en ese sentido? Si tienen algún evento que también nos quieran compartir, adelante, todos ustedes el micrófono. Este, fíjate que algo que acostumbrábamos en, en la escuela, en las clases presenciales, en los recesos, los días viernes, hacer torneos de voleibol o básquetbol maestros contra alumnos. Entonces, ahí es en donde te dicen, ¡ay, sí sabe jugar basquetbol! En básquetbol nos ayudaba mucho Mileti. Entonces, este, pues es divertido, ¿no? Porque ya te ven de otra forma los niños y el que el maestro esté jugando contra el equipo de los niños es el reto para ellos. Y si perdían, te decían, para el siguiente viernes nos recuperamos y les ganamos. Entonces, eso es algo bonito y, este, y algo que disfrutábamos mucho, ya sea que jugábamos en voleibol o en básquetbol en Entonces, es bonito trabajarlo de esa manera y que tengas otro tipo de convivencia con ellos. Muy bien, y Yo no, no participo en cosas deportivas o, o en las ofrendas o demás, la verdad no. A mí mis retos, donde yo siento así satisfacción, es cuando me mandan este, su, certi su credencial de que ya entraron a la prepa o ya entraron a, a la universidad. A Muy bien. Me llena de satisfacción eso. Muy bien. Y, y, y en este sentido... El, el ser maestro, ¿cómo podrían ustedes describirnos? Qué, ¿Qué sientes de ser maestro Ufram en el sentido de ya la pertenencia, ya traigo la camiseta puesta, ya llevo tiempo en este sentido? Porque incluso pues estudié ingeniería o estudié una licenciatura y a lo mejor en mi cabeza no pasaba el, el, dar, el dar clase y hoy si me dicen, oye, vas a dejar el grupo, es el hecho de... ¡Wow! ¿Y qué haría yo sin, sin ese calor? Dice mi Selvira, dan vida los, los, los peques. Te quedas con tantas y tantas historias donde si hacemos la suma, en algún momento tocamos vidas y aprendimos de ellos. ¿Qué es para ti el ser maestro Ufran, mi Selvira, mi Rosalba? Yo en la escuela me siento como en familia, así. Tengo a, podríamos decir, mis hermanos, que son todos los maestros, este, Leti, Elcita, y mis niños, mis, mis chiquitos, yo así les digo. Tengo los chiquitos de primero de secundaria o los más grandecitos de preparatoria, pero pues a todos se les quiere. Uh -huh. Mis Leti me dice, no te encariñes, no te encariñes. Le digo, pues no puedo, no puedo, la verdad. No, no, no se puede, son muy lindos los niños. Eso es lo que puedo decir yo. Mi Rosy. Híjole, pues es un privilegio pertenecer a una gran institución. Como mencionan servirá somos una gran familia, todos nos ayudamos. El que puedas ver que un niño logra salir de secundaria y preparatoria y continúa con su preparación y que tú contribuiste con eso, eh, híjole, es una, un logro muy grande, ¿no? Porque estás tocando vidas, estás transformándolas, y, este, y lo que éramos o no, somos parte de ese logro que están teniendo los, los muchachos, ¿no? Y sí, como tú mencionas, igual y al inicio nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a ser eh, maestras, pero es algo que disfrutamos y, este, y creo que lo demostramos, ¿no? Eh, con el trabajo, con la participación, con, con nuestros compañeros maestros, porque tenemos grandes compañeros maestros, y este, pues con la guía de, de dos grandes directoras también, ¿no? Y pues eso sería una, eso es una satisfacción muy grande, la verdad. Qué rico escucharlas y, y, y de repente nuestra realidad se transforma o se condiciona y llega la pandemia, ¿no? Y es el hecho de el, el sentirnos con el compromiso de nuestros niños, dice Miss Elvira, con una ternura es nuestros niños, nuestra familia. Y el hecho de, ya queremos regresar a la escuela, Miss, y es el... Híjole, y la incertidumbre, y el cómo le vamos a hacer, o desde casa, y ya se me fue la luz, y ya mi computadora no funciona, y, y no me puedo conectar, y no me llega el WhatsApp, y, y no le sé manejar, y ya por más que me explican, y tengo dos dispositivos... y ¿Qué experiencia nos ha dejado este reto universal donde de repente entras y sales y el chico no te entiende? Y como dice mi Selvira, ya pidieron el apoyo, no solamente de un asesor, sino se meten a internet y el chico te dice eso. Mira, ¿no? Y otros te dicen, a ver, sí, mis, díganos, a ver, ¿cómo, cómo va a justificar esto. ¿Qué nos ha dejado este reto actual donde por, digo, está más que demostrado que hemos sacado a nuestras generaciones y con calidad? ¿Cuál es el aporte, mi Rosalba, a mi seguido? Híjole, ha sido un cambio muy grande. Tuvimos que migrar de un día para otro al manejo de tecnologías, a tener las clases en línea. Una capacitación este, de dos días fue la que nos dieron para enfrentarnos a esta nueva forma de trabajar. Eh, pierdes ese contacto con, con los alumnos. Este, a veces no encienden las cámaras, no podemos ver cómo están, cuál es su estado de ánimo, a diferencia de cuando los tenemos en presencial. Pero, este, híjole, tenemos que estar cambiando constantemente en, en el día a día de una clase a la otra, porque lo que mencionas, tanto el problema de conexión es para los alumnos como para nosotros. ¿no? Entonces, este, estarnos ajustando a esa nueva normalidad ahorita para trabajar nos ha permitido también darnos cuenta ¿no? de las capacidades que tenemos y de que entre nosotros mismos nos apoyamos para, para salir adelante. Si yo ya tengo problema para ingresar a una clase, eh, puede entrar cualquiera de las directoras a empezar a trabajar con el grupo o el coordinador de disciplina, en este caso el profesor este Gabriel o incluso Gerardo, el de soporte técnico, para que no se quede el grupo sin, sin maestro. En lo que nosotros vamos resolviendo la falla que tenemos. Y en cuanto a los niños, pues si te mandan el mensaje de que no pueden entrar, de que no pudieron entregar tareas y demás. Pues entonces tenemos que estar realizando ajustes, ¿no? Para la forma de trabajar y evaluarlos. Bien, Isabela. Para mí nada más fue un proceso de adaptarnos. Vengo de la generación que no teníamos computadora cuando estábamos jóvenes, pero pues es aprender y adaptarte. Yo soy este, muy aprensiva en esos casos de... Se me va el internet, se me va la luz, este, me sacó el, la plataforma y, y, y ando aquí en la casa, hijo, ayúdame esto, hijo, ayúdame aquello, y, eh, doy clases en, con el teléfono, bueno, pero el chiste es que tenemos que salir adelante, adaptarnos a, a lo que sigue. Señorita, es una delicia escucharlas, de verdad. Eh, estamos, si ustedes se dan cuenta, esto ha fluido, estamos por pues ir agradeciendo, agradecemos a cada una de ustedes un mensaje que nos quieran dar para, para este momento donde volvemos a decir, ustedes son la gala de que Ufram esté se, en, sus, en su 40 aniversario, donde hacemos presencia en las diferentes comunidades. Y me robo un comentario de mi selvira donde decía, llego al valle de Cuautitlán Iscali, donde todavía había cultivos y hoy hay, una infinidad de, de, de vivienda de industria ha visto cada una de ustedes el paso del tiempo y nosotros seguimos siendo parte de, de, de ese nivel de enseñanza y esa presencia que tenemos. ¿Cómo quieres cerrar esta plática, mi Elvira? Adelante y luego vamos con mi Rosalba. Pues yo agradeciendo porque si soy Elvira, es por todos, o sea, por todos los que me han ayudado, toda la gente que me ayuda, que me quiere y que me reconoce. Gracias. Gracias, mi Rosalba. Pues quiero darle las gracias por la oportunidad de participar en este programa eh, con mi servidora Es una gran persona de la que también se aprende día a día. Este, y pues para seguir creciendo, ¿no? Que sigamos trabajando como familia ofram seguir creciendo y seguir formando personas de excelencia amables. Quiero expandir algo nada más para dejar mi Elvira trabaja también para nosotros en el plantel de satélite y, y es envidiable de verdad ese amor que pone y es multifacética eh, yo la tengo en la consideración de es, es nuestra garantía científica que en su momento sabe distinguir y me encanta porque le da mucho énfasis al para mí esto es mi vida cuando ella entra y le está dando clase a sus hijos, ¿no? Hijo, pon atención en esto. Hijo, toma este detalle, les dejo más tiempo. Hija, pon atención. Wow, contagio, a veces yo me quedo así como para decirle, yo también soy su hijo, Miss, porque estoy aprendiendo o le estoy compartiendo. Uh -huh. Le agradezco, te agradezco, mi Rosalba también. Gracias. Que, que el compartir en esta familia, el escucharlas, el ver cómo de verdad se ve la unión, el escuchar y leer a. A cada uno de sus compañeros, de sus alumnos, de los cuales estoy segurísimo que les han tocado la vida y que se la seguirán tocando. A nombre de Misale, de mis alejandra de nuestro vicerrector, el maestro Héctor, de nuestro jefe mayor, el rector, el ingeniero Brett Schneider, ¿verdad? De todos y cada uno, Elsa, y todos que están componiendo este proyecto, Mis Lupita, y todas las generaciones que han pasado, un agradecimiento. Y si se dan cuenta, miren. Dijeran de nuestros tiempos, lástima que terminó el festival de Ajá. hoy. Pronto volveremos. Con, eh, más con más diversión. sí Les agradecemos nuevamente. Gracias Ale, gracias a todos, a Miss Betty que nos han estado apoyando, a toda la parte técnica. Y pues bueno, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Se enriquece cada día más nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Descansen. Adiós. Bonita noche. Gracias. Gracias Adiós. a todos. Bye. Bye.